...podemos trasladarnos al Estado de Aragua... ...y está generando importante información... ...del Partido Socialista Unido de Venezuela, adelante. Mire estos hombres y mujeres que están aquí... ...equipo político estadal de Aragua... ...para continuar el trabajo... ...mire este equipo político que está aquí... ...de la JPSU del Estado de Aragua... ...mire aquel equipo que está allá... ...el Consejo Consultivo... Del Estado de Aragua. Mire los alcaldes y alcaldesas que están allá del PSV de nuestro Estado. Mire jefes, jefas, vanguardia de calles, comunidades y VC del Estado de Aragua. El equipo. Está completo, primero vicepresidente, dígale al presidente Nicolás Maduro que el PSV en Aragua está listo para la batalla, ordene y nosotros actuamos con disciplina, con honestidad, con organización, con convicción de victoria para usted, para el presidente Maduro para el alto mando político de la revolución y para todo el pueblo, desde Aragua no tenemos más que decir, rodilla en tierra para seguir venciendo y quien se ponga al frente lo vamos a vencer, nadie tenga duda. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el PSV! ¡Que viva Aragua! Recibimos entonces a una, a una mujer luchadora, a una mujer bregadora que ha caminado cada rincón del Estado de Aragua y que ha inundado cada pedacito de nuestro corazón con su aroma de mujer, nuestra jefa política y gobernadora, doctora Karina Carpio. ¡Vivan los hombres y mujeres cargados de amor por esta revolución bonita! ¡Claro! <ríe> Con aroma de mujer. Bueno, y aroma de juventud. por si acaso, ¿ok? Bueno, estamos en este día felices, contentos, consolidando un poco más cada día nuestra revolución, que tenemos hecho un trabajo arduo, legitimando, como lo dijo la compañera, nuestras bases, ahora la dirección regional, haciendo acto de presencia en nuestras calles, acompañándonos y diciendo de verdad que aquí es lo que hay un espíritu de conquista, un espíritu de amor, un espíritu de esperanza que le pueda transmitir a nuestro presidente Nicolás Maduro que aquí Aragua, la cuna de la revolución, pero que en Aragua también se mueve la cuna de la revolución por estos hombres y mujeres. Gracias a las bases nosotros estamos aquí, gracias a ustedes y que cada día más dennos ese voto de confianza que estamos en la resistencia, pero yo sé que hay un pueblo aquí aguerrido, un pueblo que se compromete desde este momento, desde este espacio, cuando vayamos a hacer nuestro juramento a seguir caminando y a seguir avanzando por esta revolución bonita, que hay un empeño y que hay una responsabilidad como mujeres, como juventud, con mis alcaldes, con las alcaldesas, con todos los que forman parte y hacen vida política, y por los que no creen también en lo que nosotros podemos ser y podemos dar. Un llamado desde la unidad, desde el amor, todas las personas que nos acompañan aquí, la dirección regional, Ricardo, nada más y nada menos que nuestro vicepresidente, Diosdado Cabello, y que dígale, Diosdado Cabello, a nuestro presidente Nicolás Maduro, que aquí lo que es corazón, más que amor, sí que aquí lo que hay es corazón, hay amor, esperanza y compromiso revolucionario. Que seguimos avanzando, que seguimos caminando por nuestras calles, con nuestra disposición, con un corazón, con las personas con discapacidad, por todos aquellos que nos necesitan, por todos aquellos que creyeron en nosotros, nosotros vamos a hacer un juramento en este momento, de nuestra, nuestra alta, nuestro compromiso del, de la tarea y del empeño de lo que viene de hoy en adelante. Que Dios bendiga el agua. Que Dios bendiga nuestro presidente Nicolás Maduro. Voy a leer.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 de continuar el legado de nuestro Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Para que así conste todo esto que hemos leído y que sé que se queda en el corazón de ustedes, firmamos. Firma, en representación de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro hermano Carlos Ayala. Firma, en representación de nuestro consejo consultivo, nuestra profesora Belén Arteaga. Firma nuestro enlace político para el Estado de Aragua, nuestro profesor Ricardo Molina. ¡Firme ese acuerdo nuestra gobernadora, la doctora Karina Carpio! Y estampa su rúbrica... ...nuestro hermano organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Infante! ...y estampa su rúbrica, nuestro primer vicepresidente del partido... ...Socialista Unido de Venezuela, Capitán... ¡No! diosado Cabello... ...cúmplase cada uno de los acuerdos... ...que viva el PSU... ¡Que viva Aragua! Diosdado Cabello, el pueblo del Estado de Aragua y todos los que me acompañan en este momento, que me acompañaron en el primer año de gestión, me permito, Diosdado Cabello, como de la estructura nacional, hacer la entrega de mi primer año de gestión de gobierno.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 San Benito, echati un y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, echati un palo. y hace fría y el compañero Linares con su hermosa mandolina le diré que escribo un canto que sea afloja a Sevilla para defender la puerta es decir la tierra misma de simán Carrasquero, el tejedor de alegrías de simán Carrasquero el tejedor de alegrías ¡Hey! ¡Hey! ¡Que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Karina, que viva el PSUV! que viva Aragua. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Aragua? ¿Cómo está la moral en Aragua? Vamos a mandarle un saludo al presidente desde aquí, desde Aragua, a la de todos los caminos. Vamos por pues, Maracay. Maracay y sus alrededores. Un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Saludo solidario. Saludo solidario. Ajá, esto sí está alegre aquí, ¿vale? Debo decir que Aragua le está poniendo la vara alta a los otros estados en los actos que estamos haciendo. Aragua, Aragua, Aragua. ...esta pancarta y esta bandera que está por aquí... ...vamos a bajarla para que los que estén atrás... ...denle un aplauso para que la baje, pues... ...ajá... La ...aguantan ahí para que la gente de atrás pueda ver... ...aquella que está por allá todavía compadre... ...y este acto está muy bonito... ...muy cargado de energía... ...y sobre todo... ...de mucha alegría de mucho amor, de mucha fuerza. Quiero saludar a nuestra querida compañera Karina Carpio, gobernadora del estado de Aragua, a Ricardo, Pedro Infante, que vino por aquí de la Dirección Nacional, Juper Roa, a Aurora de la Juventud. Quiero saludar a los compañeros alcaldes y alcaldesas que están por allá. Quiero saludar... ...al equipo político estadal que se va a juramentar... ...quiero darle un abrazo solidario al Consejo Político del Estado de Aragua... ...próximo a juramentarse... ...y quiero darle un abrazo y la bendición a la JPSUV del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...pero quiero... ¿Dónde están aquí en este hermoso escenario los jefes de comunidad? ¿Los jefes de VCH? ¿Dónde están los jefes y jefas de calle? ¿Dónde está el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez? hermoso acto compañeros, compañeras y tiene mucho que ver con el espíritu nuestro con el espíritu nuestro ayer fue el compañero presidente Nicolás siéntese por favor siéntese, siéntese, siéntese estos no ayer estuvo el compañero presidente Nicolás Maduro en el programa con el mazo dando ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes ven ese programa? Bueno, es hecho para ustedes, en verdad. Lo que pasa es que se colean, se colean unos escuálidos a verlos y nadie los invito Ese programa es hecho para los chavistas y hecho por los chavistas para recordarle al mundo que esta es la tierra de Hugo Chávez Frías, tierra de revolución, de socialismo, de patria libre, independiente. Fue el compañero presidente allá a visitar, porque estábamos de aniversario. Estábamos cumpliendo nueve años el, el programa y fue el presidente a visitarnos. Y ahí dijo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Se recalcó el tema de la unidad necesaria, orgánica, entre hermanos, compañeros. Y hoy aquí en este espacio... Nosotros respiramos unidad, se respira la fuerza de la unidad, y ustedes saben los más antiguos, para no decir otra cosa, que Aragua, cuando era el movimiento Quinta República, bastante problema que dio, bastante problema que dio, porque aquí nació la revolución bolivariana en el Estado de Aragua. Y a veces no se entendió en su justa medida lo que quiso hacer nuestro comandante Chávez. Y se generaron corrientes, tendencias. Pues yo hoy siento que aquí en Aragua hay un solo grupo, que es el grupo del chavismo, de los revolucionarios, de las revolucionarias. De los que van a acompañar al hermano presidente en todas las batallas que tengamos que dar. Si en elecciones... En elecciones. Si es en la calle y en Caracas se ponen a inventar para dónde se va el agua, para dónde se va el agua, va Caracas, eso está un saltico. Y ustedes saben, además de eso, el presidente hablaba del compromiso y la palabra y ponía como ejemplo el, el documento firmado con el sector más recalcitrante de la oposición, donde ellos se comprometieron a entregarle al pueblo de Venezuela el dinero que es del pueblo de Venezuela, el dinero que ese sector de la oposición y otros sectores de la oposición imploraron al imperialismo que le secuestrara esa plata a Venezuela, a los venezolanos y a los venezolanos Se comprometieron 3.200 millones, ya hace bastante tiempo y todavía no han cumplido su palabra. Por, al, por el contrario, ellos hoy dicen que quien tiene que buscar la plata es Nicolás, el gobierno revolucionario. No, ellos se robaron esa plata junto con el imperialismo, carecen de palabra. Con esa gente no se puede ir a ningún lado, por eso... El movimiento bolivariano Revolucionario 200 nació aquí en Aragua, en un juramento, en un juramento del comandante Chávez. Estuvimos allá en estos días, el 17 de diciembre, correcto, estuvimos allá en el Samán. Y ahí nació este movimiento, esta gran fuerza nació de un juramento, por eso, una vez que se hizo ese proceso tan hermoso de la elección por la base de los jefes de calle, elección por la base, o mejor dicho, de las jefas de calle, porque la mayoría son mujeres, que parece que no vinieron hoy para acá las mujeres. Puro hombre fue lo que vino para este acto. Claro. ¿Dónde están los hombres de Aragua? ¡Los hombres de Aragua! No vinieron casi mujeres para acá. Sin embargo, son mayoría en las calles. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? decir nada de eso, eh. Yo no iba a decir nada de hombres y mujeres porque sé que vamos a recibir una pela. Pero aquí está uno caquilleros diciendo, me pregunte por los hombres de Aragua. Siempre las mujeres son mayoría y por eso es que esta revolución persiste, resiste, aguanta, se fortalece, batalla, lucha y vence porque la mujer está al frente. Pero estaba hablando que después de ese hermoso proceso desde las bases del partido, calles, comunidades, VC, el congreso del partido, que hay delegados y delegadas al congreso, los delegados y delegadas al congreso presentes, ven, que hay varios, esos compañeros y compañeras electos por decisión de nuestro pueblo, Faltaba, falta una estructura dentro de la organización, teniendo ya el, el Buró Político, el Consejo Político, el Consejo Político del Partido, teniendo el alto mando político, la dirección nacional, faltaban los equipos políticos estadales y los po equipos políticos municipales. Hoy tenemos nosotros aquí a los equipos políticos de. ...de Girardot y de Mariño... ...de Girardot y de Mariño están presentes acá... ...que los vamos a juramentar... ...sin embargo aquí están... ...por ejemplo allá están los de Camatagua... ¿ves? ...por aquí vi los de Tobar... Como no, nunca están allá arriba en el cerro, se montaron allá en los cucuruchos. Por aquí vía Revenga, vía Bolívar, José Félix Rivas, San Sebastián, Iragorri, Zamora. ¿Y más veo por ahí? Sucre, Sucre está por ahí. Sucre. La Tejería, vencedora la Tejería. San Mateo. Palonero libertadora, aquí está Aragua, Aragua, Aragua, Aragua San Casimiro, bueno hermanos y hermanas saludarlos y cumplir esta importante fase esta importante fase, yo no veo de aquí a allá, vale Sanqué Camatagua, lo dije primero San Casimiro, lo dije ya. Linares. Bueno, hermano. Pongan orden, pues, pongan orden. Pongan orden, pues, pongan orden. P Pórtense bien, que si no le voy a mandar a Ricardo. Miren, entonces... Aquí me estás entregando un globo de un sitio que yo quiero mucho. Aquí dice Diosdado, Santa Rosa te ama, Santa Rosa. A mi querida Pancha allá en Santa Rosa. Yo nací allá en Maturín, pero le voy a decir, si yo me siento de algún lugar distinto a Monagas es de Aragua. De Aragua, de Aragua, de Aragua Mis amigos lo saben Mis amigos y mi familia lo saben Tengo un, un amor especial por Aragua Por muchas razones Por muchas razones Aquí nació la revolución Aquí estudié, aquí conocí a Marleni Tengo gobierno desde que conocí a Marleni Lo conocimos en el Liufan, estudiando en el Iufan ya hoy tenemos 33 años de casados y los que faltan. Entonces, compañeros, completar, terminar esta juramentación es fundamental. ¿Por qué? Porque la juramentación le da a los compañeros y compañeras la autoridad para comenzar a hacer su trabajo. Pero además les obliga, les impone un compromiso un compromiso les impone, los compromete a cumplir con nuestro partido, pero sobre todo a cumplirle a la patria, a la revolución y a nuestro pueblo. Yo ayer decía en el programa, mire, los equipos políticos del partido tienen que ser, tienen que tener una característica fundamental. Cuando uno vea un grupo de personas del municipio Urdaneta, que no nos lo nombré. Escuchen, escuchen. Vemos un grupo de personas del municipio Urdaneta. Nadie conoce a nadie. ¿Verdad? Nadie conoce a nadie. O de otro municipio cualquiera. Nadie conoce a nadie. Y yo llego. Yo no debo distinguir ahí físicamente. Con mi mirada, no debo decir. Este es el equipo político municipal, este está vestido distinto a los demás. Debemos ser iguales, exactamente iguales, exactamente iguales. Porque yo dije ayer un término y no me terminó de convencer. Yo dije, debe parecerse, no, no, no, no, no, no debe parecerse, debe ser. Igual, igual, exactamente igual. Me explico, vamos a alguna marcha y todos somos igualitos. A la hora del juicio final no somos todos iguales. Igualitos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer diferencia? ¿Por qué me voy a dar bombas si ahora soy del equipo político estadal? ¿Por qué ahora voy a ser diferente a como era ayer porque soy, tengo un cargo? ¿Por qué hoy me voy a olvidar de mis amigos, de mis hermanos porque tengo... Otra tarea. No sé si me explico lo que quiero decir, compañero. Nosotros nos debemos al pueblo. El pueblo debe percibirnos y estar seguro que trata con iguales. Porque la igualdad no es solo para los derechos, sino también. ...para las obligaciones... ...el padre Bolívar hablaba de la igualdad establecida... ...y practicada, establecida en las leyes... ...y practicada por los hombres, por las mujeres, por los ciudadanos... ...esas diferencias odiosas... ...en un partido revolucionario no pueden tener lugar... ...no hay espacio para las diferencias aquí... ...o somos iguales o somos iguales... ...pero no hay otra vuelta... Y eso a veces ocurre en las personas sin darse cuenta. A veces ocurre sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque nos dejamos rodear. Se acerca un jalabola, perdónenme el término, y comienza a decirte, o oh, vale, no hagas eso, no te vistas así. ¿Para qué te vas a poner rojo? El rojo no. ...porque el rojo, no sé, es raro... ...tenemos que ser como nuestro pueblo... ¿vale? Convenzámonos que la pelea, esta pelea y estas victorias... ...se van a conseguir siempre y cuando estemos junto al pueblo... ...y que el pueblo sienta que el liderazgo, que la dirigencia... ...es distinta a la dirigencia de la oposición... ...que vive en una, en una gran cápsula... ...que no les importa absolutamente lo que pasa en Venezuela... ...entonces este equipo tiene una, una responsabilidad... Pero además yo le voy a decir a estos equipos, y lo he dicho en todas partes, ¿Quién, ¿quiénes van a ser los jefes en Aragua? ¿Ellos? ¿La dirección nacional? ¿Quiénes van a ser los jefes del partido en Aragua? El pueblo, las bases del partido, los que están aquí obedecen al mandato de los que están allá. Obedecen nosotros, nosotros, ¿verdad? Obedecemos. ¿Y saben qué? Eso nos compromete más. Porque así como aquí se abrió espacio para cuántos compañeros en el equipo político? 44 compañeros. ¿Cuántos compañeros quedaron fuera que merecen estar aquí? Yo puedo ver un montón aquí, puedo ver por allá. ¿Cuántos están quedando fuera en los equipos políticos estadales? Bueno, no hay espacio. ...para tanta gente, pero lo que sí hay es una gran responsabilidad... ...para cumplirle al que quedó por fuera, y al que quedó por fuera... ...invitarlo a trabajar, que no se retire, sin sectarismo de ninguna naturaleza... ...porque aquí lo que está en juego es la revolución bolivariana. Ustedes saben que nuestro partido tiene varias... Ustedes han escuchado hablar en los últimos días de una cosa que se llama... ...población objetivo. ¿Han escuchado hablar? Población objetivo, ¿no les han dicho? Bueno, pronto les vamos a decir de la población objetivo, eso es un secreto. Eso es un secreto, la población objetivo. Es una tarea que tenemos, nuestra arma secreta. Eso van a hacer los globos que están tumbando los gringos. Para ellos, para... No sé cómo van a hacer para tumbarlos. Pero esa es nuestra arma secreta, la población objetivo. La construcción del 1 por 10 de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si yo tengo un 1x10, fíjense la diferencia, el pantallero y el que trabaja. ¿Los conocen los pantalleros? ¿Los han escuchado? ¿Y a los que trabajan también? Ajá. Yo llego y digo 1 por 10 y abro el 1x10, Dios dado cabello se metió. Y yo hago un 1 por 10 de 30 personas y me paro en cualquier esquina. Yo tengo 30. 30 tengo. Y cuando viene la votación de esos 30, votan 4. ¿Los tenía? No, ¿verdad? Pero el trabajador que se esforzó dice, yo tengo 6. Y cuando usted chequeó, esos 6 fueron a votar. Pues yo le digo lo siguiente, vamos a quedarnos con el que tenía seis y seis fueron a votar. Al pantallero hay que enseñarlo a trabajar con la verdad, hay que arrearlo, hay que supervisarlo, hay que revisarle la lista todos los días. ¿Quién debe hacer eso? El pueblo organizado. ¿Por qué? No, yo tengo 30 embusteros, no tienes 30 nada. No tienes 30 nada. ¿A quién engañan con eso? ¿A quién engañan? Nosotros mismos, ¿vale? Entonces la construcción de uno por diez de verdad. Si son dos, son dos, pero llévelos a votar. Yo siempre cuento, por ahí, yo creo que lo he dicho en Aragua, a mi mamá. Yo era de la patrulla de mi mamá, de la señora Felicia. Ella fue conmigo a votar en las elecciones de mi comandante Chávez del 2006, creo que fueron, sí, correcto. Fuimos a votar. Fue ella con, con nosotros a las 8 de la mañana, ya habíamos votado. Yo voto, votaba siempre tempranito. Yo a las 10 más o menos recibí un mensaje por mi teléfono. Compatriota, ¿ya usted votó? ¿Ya usted le, cum le cumplió al comandante Chávez? Y yo, pero si mi mamá fue conmigo, ella es mi jefa. De, de patrulla, la llamo y le digo, bueno, tú no fuiste conmigo a mí no me importa, yo estoy chequeando que los míos voten y yo tenía que reportarle el voto a mi mamá es chequear hasta el último hasta el último detalle, ve porque mire ¿qué quiere la derecha? ellos dicen ahí están peleando en su no sé, primaria, no sé qué es lo que van a hacer primaria no va a haber pero, pero están peleando entre ellos divididos no. eso no es para nosotros echarnos aire no, eso es para obligarnos más a nosotros porque el enemigo nunca va a decir la verdad los gringos los van a llamar y le van a decir el candidato es tal la candidata es tal y todos se van a alinear alrededor de ese candidato por eso nosotros debemos hacer el trabajo verdadero ¿eh? porque cuando nosotros decimos que ellos no les gusta que no volverán ni por las buenas ni por las malas significa que no van a volver ni por las buenas ni por las malas, es así, si es por las buenas le vamos a ganar todas las elecciones que tengamos que ganar, si es por las malas nos van a encontrar en la calle defendiendo la revolución, defendiendo la constitución, defendiendo la patria. ¿Tienes el libro rojo ahí? ¿Ustedes conocen el libro rojo? ¿Lo han visto? ¿Quiénes son de los que están aquí? Seguramente hay algunos del, del primer congreso del partido, de los fundadores. Y hay uno, dos, tres. Del primer congreso que se llamó. Ajá, a Ahí se aprobaron en ese congreso algunos documentos que están aquí, como la declaración de principio, los estatutos del Partido Socialista que los hemos ido... ...adaptando y modificando algunos, bases programáticas del partido, datos, bases programáticas... ...y recientemente en este congreso, en el quinto, se aprobó el código para la honestidad, ética y disciplina revolucionaria... ...aprobado por el congreso, este es el instrumento de trabajo principal, este libro tenemos que conocerlo... ...pronto le vamos a entregar al equipo político estadal a los equipos municipales, las tareas a cumplir, tal cual se le entregaron las tareas a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes de vh para que cada quien sepa la prioridad que tenemos nosotros en, en, en los próximos días. Yo quiero entregarle esto a Carlos, nombre de la juventud, Carlos, venga acá. Para la JPSU Al Consejo Político. Querida profesora, tome su código, su libro rojo. A la compañera gobernadora, para el equipo político estadal, aquí está, herramienta de trabajo. Miren, siendo Chávez, comandante Chávez, el líder de la revolución bolivariana, quien llamó a formar, a construir el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...quien desde el primer día... ...fijó su... ...su línea... ...y nos deja ahora su legado... ...en ese primer congreso... ...corríjame lo que está aquí... ...cierto o falso compañeros... ...en ese congreso... ...hubo un grupo de compañeros... ...que no reconocían el liderazgo del comandante Chávez... ...cierto, Ah ...claro... ...cierto, ¿verdad? ...y llegaron ahí en el congreso... ...nos reunimos, qué sé yo... ...y de repente sale un documento... ...donde dice que Chávez sería... ...el presidente honorario del partido... ...como que agarra eso... ...para que te quedes tranquilo pues... ...y estábamos en el Zulia... damos la, la hermana Lina Ron... ...y Lina me dice... ...Dios, eso no es... ...y yo le dije, claro que no es... ...yo pedí la palabra... ...y Lina me, me había dicho algo ahí... ...Lina me dijo... ...aquí en este partido se debe hacer lo que diga Chávez... ...y yo me paré ahí y dije en este partido... ...lo que me dijo Lina pues... ...lo que diga Chávez... ...comenzaron los que de verdad reconocían a Chávez... ...se levantaron y comenzaron a decir... ...lo que diga Chávez... ...y se levantó... ...los que estaban en contra del comandante... ...tuvieron que meterse debajo de la silla... ...pero quedaron en evidencia... ...de manera... ...que ese trabajo, si a Chávez intentaron hacerlo... Imagínense ustedes cómo andarán fuerzas por ahí que creen que pueden hacer eso en este momento. Claro, ya Chávez es un colectivo, este que está aquí. Esto es un colectivo, este es Chávez, ¿ves? Y ese valor de la lealtad que algunos pensaban o piensan, en verdad, que la lealtad es propia de los urdanetas, de los Sucre. Para que sea una revolución de verdad, tiene que ocurrir lo que ha ocurrido en Venezuela. Que la lealtad es un valor, en vez de ser un valor individual, es un valor colectivo. El pueblo de Venezuela, la su militancia es absolutamente leal a la revolución bolivariana, al compañero presidente Nicolás Maduro, al comandante Chávez, a la patria. Y, es, y eso se ha demostrado en todos estos días, de sanciones, de bloqueos, de persecuciones, de amenazas, que gracias a ustedes, compañeros y compañeras, han logrado mantener de pie la revolución bolivariana. No nos arrodillamos ante nadie, llámese como se llame. Este pueblo es libre, soberano, independiente, pero gracias al pueblo revolucionario, a ustedes, compañeras y compañeras. Estos que están aquí... La juventud, Consejo Político y el equipo político municipal de Mariño y de Girardó. De Girardó, ¿ah? ¿eh? Vamos a jurar. Vamos a jurar. Y van a jurar. Vamos a jurar aquí delante de este pueblo. Y como esto está tan bonito, este juramento tiene que escucharse en toda Venezuela. Agarremos aire pues. Inhalen. Vamos a agarrar aire pues. Y vamos nosotros a levantar la mano izquierda. Bájala ahí para que la gente de atrás quiere. Vamos a levantar la mano izquierda. Todos y todas. Todos y todos. Todos y todas. Ya hicimos la juramentación de los equipos políticos de calle, de comunidad y de UVC. Y vamos a acompañar en el juramento a estos compañeros. Y esta compañera, que se escuche, aquí nació este juramento. Es copia del juramento del padre Bolívar allá en el Monte Sacro. Y aquí se hizo, allá en el Samán de Güere. Vamos pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por ellos que no daré descanso a mi brazo.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 Yo equipo política municipal. Yo JPSUVE puro por la patria, puro por Bolívar, puro por Chávez, que trabajaré incansablemente en cumplir los estatutos, reglamentos, bases programáticas.